Hola a todos, mi nombre es Betty Cárdenas, pertenezco al club de creadores de Carol Inspiral Create. Hoy vamos a elaborar una hermosa pulsera en macramé con corazones. materiales que vamos a utilizar son hilo taiwanés 0,8 milímetros en tono rojo, corazones en engolfi 7 x 6, corazones en engolfi 6 x 5, nuestras tijeras, una candela y nuestra mini tabla para macramé. Empezamos. Bueno, para iniciar vamos a cortar cuatro hilos, dos van a ser de 90 centímetros y los otros dos van a ser de 50 entonces la tablita también nos sirve como medidor Aquí tiene las medidas tiene los centímetros entonces vamos a cortar dos tiras listo dos de 90 dos de 50 tomamos nuestras cuatro tiras vamos a tomar las cuatro vamos a tratar de que las dos de 50 nos queden en el centro y al lado una de 90 y al otro lado una de 90. Y vamos a marcar 15 centímetros. Aquí tengo los 15. En esos 15 voy a hacer un nudito. Anudo los cuatro y la voy a colocar miren aquí en la tabla la voy a trabajar de este, en este sentido entonces coloco mis cuatro hilos y los aseguro listo aquí quedan asegurados miren para poder alar con fuerza entonces vamos a iniciar Siempre recuerden que los largos deben estar en los extremos. Si ustedes quieren, les pueden colocar una marquita para que no se confunda. Entonces aquí tengo los dos de 50 y a sus extremos a cada lado he colocado uno de 90. Bueno, y el nudo que vamos a hacer... Es un nudo cruzado. Vamos a iniciar por el lado izquierdo. Entonces, si yo inicio por el lado izquierdo, voy a empezar mi nudo hacia la izquierda. Siempre tomo el hilo del centro, que va a ser el corto, lo tiro a mi izquierda. Y mi hilo anudador va a ser el largo, miren, el de 90. Entonces, voy a empezar haciendo nudo hacia la izquierda. Lo tiro hacia mi izquierda, sostengo con mi mano izquierda y con la mano derecha voy a hacer el nudo. Miren, simplemente ¿qué hago? Lo crucé, lo paso por encima y por aquí se nos va a hacer como una barriguita. ¿La ven? Y allí entro y traigo mi hilo y aprieto. Ahora voy a hacer al contrario. Primero vamos a trabajar un lado y luego el otro. Entonces ahorita paso mi hilo guía, que es el corto, lo paso a mi mano derecha y cruzo el hilo anudador que es el largo y voy a hacer nudo hacia la derecha y lo mismo lo paso por encima y por aquí por esta barriguita yo voy a entrar y lo traigo y aprieto el macrame debe ir bien apretadito los nudos otra vez lo mismo mi hilo corto lo voy a tomar con mi mano izquierda y mi hilo anudador, que es el largo, va a pasar siempre por debajo. Va a cruzar y voy a hacer mi nudito. Paso por encima este hilo, el largo, hago como una barriguita, por ahí entro y traigo. De nuevo, ya llevamos tres nudos, vuelvo y hago lo mismo, cruzo hacia la derecha, lo tomo con mi mano derecha, toca cambiar la mano. ¿Listo? Es súper importante, hay que cambiar la mano. Entonces, los tengo, voy, monto por encima, miren que aquí se cruza, siempre se ve que se cruza. Paso por encima, entro por la barriguita y traigo mi hilo y anudo. Aquí llevamos cuatro, vamos a hacer diez. Giro 8, giro 9 y giro 10. Y bueno, tengo los primeros 10 nudos este lado ahora vamos a trabajar el lado derecho entonces como voy a trabajar el lado derecho voy a empezar hacia mi derecha entonces voy a tomar mi hilo corto recuerden que va a ser mi hilo guía ¿sí? y aquí voy a cruzar el hilo anudador que es el largo y voy a hacer el mismo procedimiento Miren, lo cruzo. Lo monto por encima. Aquí lo monto por encima. Aquí se les hace una barriguita y por allí ustedes entran y traen el hilo. Y miren que mi hilo guía no lo suelto para nada. Sostengo. Empecé hacia la derecha. Ahora lo tiro el guía hacia la izquierda. Cambio de mano. Tiro a la izquierda. Paso mi hilo anudador que es el de 90 centímetros, por debajo. Ahora lo pongo encima y traigo por la barriquita Lo mismo, llevamos dos nudos. Vamos a cambiar de mano. Lo tiro a la derecha. Paso por encima del anudador, entro, hago la barriguita, saco el hilo y estiro. Cambio de mano, llevamos tres. Este es el cuarto. Cambio de mano, ellos se cruzan, paso por encima del anudador, entro en la barriguita y traigo el hilo. Y así vamos a hacer también diez. Vamos en cinco. este es el principal movimiento que vamos a hacer porque de aquí para allá todo va a ser repetitivo entonces tengo 10 nudos a cada lado ahora siempre voy a colocar mis hilos cortos al centro y ubicarlos estos en el centro los cortos siempre van a quedar aquí en el centro y los largos hacia los lados entonces aquí ya voy a empezar a utilizar mis corazones que son unos corazones eh, de 7 x 6 x 3.5 son pasantes vamos a cortar a quemar un poquito las puntas para las personas que no saben sellarlo miren la candela en la llama azul en la parte de abajo de la candela Vamos a quemar un poquito las puntas para las personas que no lo saben hacer. Miren, entonces en la llama azul de la candelita van a colocar el hilo y luego con la mano lo van a estirar. Le van a hacer como si estuvieran. Hay que sacarle una puntita. ¿Listo? Así lo sellamos y nos queda más fácil para entrar en los cerrajes, entonces los vamos a colocar de arriba hacia abajo en este sentido y coloco dentro de los dos hilos pequeños no de los hilos de 50 centímetros que son nuestro centro ahí lo voy a colocar y aquí voy a empezar a dividir esto en dos entonces primero como trabajamos el lado izquierdo entonces estos dos derechos van a quedarse acá abajo, yo los aseguro un ratico y estiro este. Y vamos a empezar a hacer el mismo trabajo que veníamos haciendo con los nudos. Entonces voy a cruzar, como estoy al lado izquierdo voy a tirar mi guía, que es el del centro, hacia la izquierda. Miren. Y el hilo anudador va a abrazar el corazón, queda por debajo, lo sostengo, lo monto por encima y con la misma mano con el dedito voy a sacarlo por el centro. Aquí vamos a tener mucho cuidado de que nos abrace bien el corazoncito. También 10 nudos, llevamos uno. Sostengo, cambio de mano mi hilo, lo paso a la derecha. Mi hilo anudador pasa por debajo, se cruza y lo monto por encima. Y pasamos. Despacio y aprieto. Siempre me ayudo con mi uña para apretar o con el dedito. Ajusto bien el nudo. Cambiamos, llevamos dos Tres Cambio Cuatro Giro, por encima, seis, siete, giro, ocho, 10 siempre intercalando si empiezo por la izquierda izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha hasta tener los 10 listo tengo 10 los dejo aquí y ahora vamos con el contrario ahora vamos con el lado derecho entonces lo mismo paso mi hilo anudador por debajo los tengo, acomodo mi corazón, vamos a colocarlo derechito colocarlo aquí. Listo. Entonces, mi hilo guía es el que sale del corazón. Y mi hilo anudador es el que se quedó acá arriba, que es el más largo. Entonces voy a tirar mi hilo guía porque estoy en el lado derecho. Voy a tirarlo hacia el lado derecho. Entonces lo tiro y él aquí se me cruza. Mi hilo anudador pasa por debajo. Lo monto por encima. Y lo traigo por la barriguita. Y aquí como les digo hay que tener cuidado para poder que... Nos quedé abrazando el corazón. Ahora giro al lado contrario. Al contrario, llevamos dos, son diez. Diez de cada lado. Girando. proceso va a ser repetitivo voy a colocar el otro corazón y ya podemos ir mirando cómo la vamos a hacer los acabados vamos a colocar un promedio de cinco corazones o ya a la medida que ustedes gusten esta pulsera va a quedar más o menos midiendo unos 15 centímetros 10 de tejido y la parte de atrás listo pues tengo 10 y 10 a cada lado qué hacemos de nuevo otra vez acomodo estos nuditos que estén bien juntos todos deben de quedar bien uniditos Mira, no puede haber espacios entre ellos tienen que quedar bien pegados listo tomo otra vez los dos del centro vamos a acomodar este se va haciendo como unos boleritos que van a ir quedando hacia los lados ¿Sí se ve entonces vuelvo y tomo mis dos del centro que son los de 50 centímetros y coloco otro corazón y aquí volvemos a iniciar el mismo proceso que hicimos anteriormente empiezo por el lado izquierdo coloco estos que me queden rectos y empiezo a trabajar esto mismo lo mismo con cuidado de que les abrace el corazón, entonces el hilo guía va a ser el del centro, lo paso hacia mi lado izquierdo, porque voy a trabajar el izquierdo, empiezo por el lado izquierdo. Sostengo mi hilo anudador y lo paso por encima, barriquita y aquí acomodo. Listo. Y volvemos a repetir todo el proceso. Vamos a hacer 10 nudos, corazón, 10 nudos, corazón. Bueno, miren, ya hemos hecho 5 secuencias. Empecé sin corazón, corazón, sin corazón, el tejido. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 secuencias. Listo. Y aquí les voy a enseñar cómo vamos a cerrar. Entonces, vamos a tomar los dos del centro. Vamos a tomar la dos del centro. Y vamos a cerrar con un nudo plano de macrame. Entonces, nuestros hilos anudadores. Los he cortado aquí para poder manipularlo acá. Pero ustedes, eh, para que sepan, no se van a equivocar y no los vayan a cortar. ¿Listo? Entonces, dejo los dos del centro como mi guía, como mi base, perdón. Van a ser mi base, los dos del centro, los que vienen desde el corazón. Y los dos anudadores son los que vamos a seguir anudando. Entonces, yo voy a empezar por el lado derecho. Recuerden que esto es un nudo básico de macramé. Entonces hago como una media luna, lo monto encima, cojo mi hilo que va a anudar, lo paso por aquí y aquí donde está como la X, vamos a colocar aquí un corazoncito para que nos ayude a dar el espacio. Nos levante un poquitín. Ahí, aquí entro y hago vamos a hacer unos 5 nuditos 1 ahora voy al lado contrario miren hago una media luna lo monto aquí encima y con este voy paso aquí por encima y entro aquí en esta barriguita que hice mirenlo 2 ahora me toca el lado contrario monto entro y voy 3 monto lado contrario entro 4 y el último Listo. lo mismo vamos a hacer al otro lado aquí ya la tengo lista para que ustedes lo vean miren he hecho los nuditos ¿sí? ¿qué vamos a hacer? pues vamos a sellar estos nudos aquí ya estos no los voy a utilizar ya estos hilos ya los voy a cortar cortan a ras Cortamos a los dos con los que veníamos anudando y vamos a quemar. Con mucho cuidado, entre menos y lo dejen, mejor les queda el acabado. Recuerden, con la parte azul queman. Con la misma candelita se pueden ayudar. Vamos a buscar aquí. Quemo y sello allí vamos al otro lado lo mismo bueno ahora vamos a cerrar nuestra pulsera entonces también la vamos a cerrar con nuestro hilo nuestro nudo macrame plano voy a tomar las cuatro y las voy a cruzar las cuatro puntas que me han quedado de esta manera Aquí las cruzo, las voy a colocar sobre el tablero y voy a tomar un pedazo de más o menos unos 20. Esos pedacitos que nos sobran a veces cuando estamos trabajando de 15, 20 centímetros. No puede ser menos de 15 porque van a pasar de pronto a veces trabajo. Entonces lo voy a pasar por debajo de todos los cuatro hilos y voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Entonces. Hago una media luna al lado derecho, paso por encima y aquí donde ellos se cruzan, voy a entrar por debajo, salgo en la barriguita o la media luna y aprieto despacio. Y aquí vamos a apretar con fuercita. Listo. Empecé el derecho, voy con el lado izquierdo. Lo mismo, lo cruzo, lo monto por todos los hilos, con el hilo que voy a anudar, lo monto por encima de él y donde ellos se cruzan, por ahí entro. Dos, listo. Ahora vamos con el lado derecho, lo mismo. Aquí, cruzo y entro por debajo de todos. Y salgo aquí en esta barriguita, siempre se me tiene que hacer esta figurita. Aquí ya tenemos nuestro cierre de una pulsera ajustable. Entonces corto a ras, corto a ras. Si has apretado bien el nudo no te dé miedo que no se va a desbaratar, no se te va a dañar la pulsera. Y Lo importante es la sellada, entonces tratar de que quede bien en la llamita azul y de que selle ese hilito que cortaste sin ir a quemar la pulserita bueno ahora vamos a rematar vamos a colocar unos corazones un poco más pequeños en la punta en los extremos aquí puedes usar balín lo que tú quieras entonces unimos los dos Que este separador tiene un poquito ancho, ¿no? tiene boca ancha, entonces pues no hay como un lío para que entren los hilos allí, miren. Listo, y aquí las personas que deseen le pueden hacer nudito, vamos a intentar otra forma que es quemando. Bueno, si ustedes creen que estamos de pronto muy largo, ya como digo es a gusto, eh, la pueden recortar un poquito más. Dejamos siempre, lo ideal es que estas pulseras nos queden ajustables para todas las tallas. Entonces recuerden que la talla pues más pequeña es entre 13 a 15 centímetros, pero hay muñecas que como la mía que es de más ancha, es de 19 más o menos. Entonces aquí hemos quemado. Y acá les voy a mostrar la otra forma, que es haciendo nudito, la forma tradicional. Si de pronto creen que no se sienten seguras con este sellado, aquí tomamos los dos hilos y simplemente hacemos un nudito. Sencillo. Trato de bajarlo lo más que pueda. Si quieren que les quede de una sola, eh, de un solo hilo, lo que hacemos es que cuando terminamos de hacer aquí, aquí también este lo, uno de ellos lo vamos a, a cortar y a sellar. Entonces aquí hacemos un nudito que me parece que queda un poquito más tosco, pero es válido que quede bien apretadito y le cortamos esa puntita y también la tenemos que sellar listo entonces ahí les dejo las dos formas de sellar la pulserita ya si ustedes desean pueden hacerla con más corazones que borde todo hasta acá Dependiendo de la medida que la vayan a realizar. Espero les haya gustado, no olviden colocar manito arriba, suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita. Sígueme en mis redes sociales como BC Joyería Artesanal en Instagram y Betty Cárdenas Joyería Artesanal en Facebook. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.